Enseñaron en el colegio a memorizar cosas Intentaron en el instituto que aprendiera lecciones Pero soy salvaje, no me pueden domesticar Renuncio a nada que no tenga sentido No quiero normas absurdas que me Mitan. enseñaré a mis hijos a escuchar la voz del alma intentaré transmitirles la vitalidad del corazón pero son salvajes, tampoco yo los voy a domesticar Renuncian a nada que no tenga sentido para sí mismos No admiten normas que pretendan limitarlos Ni sugerencias Accionarlos apenas atienden un rasguño de intuición, borrar la memoria, nostalgia del recuerdo, olvidar aquello que se fue, agravio o insulto, premio felicitación más da el beso o la sanción, el apego nunca favorece, zarpa ahora mar adentro, haciendo se aprende a convivir con razones propias equilibrando mente y cuerpo sin negar el espíritu porque salvajes jamás podrá nadie domesticarnos negamos todo aquello que no tiene lógica Ignoramos las normas que deben abandonarse Borrar la memoria, nostalgia del recuerdo Olvidar aquello que se fue agravió o insulto, premio ¿Qué más da el beso o oh, la sanción? El apego nunca favorece Zarpa ahora mar adentro Al centro del huracán de este momento No tiene lógica la violencia y, sin embargo, ¡ahí está! Buscaré una persona afligida para entusiasmarla ¡y ya está! La guerra es del todo inmoral y, sin embargo, ¡ahí está! Buscaré una regla tonta para mejorarla y ya está <risa> espero no espero no olvidarlo antes de que se me borre a mí la memoria